Hoy les traigo mi invitado favorito, hola Así que tú que decir a mis babies, tú tienes que tener ánimo Francie que hola, ¿Qué pasa? Vamos a probar el McDonald's de Bruselas Vamos a ver lo que hay en Uber Eats Yo voy a pedir este Royal fish Yo nunca he comido eso Eh sí, yo voy a pedir Tá, não! Ta As comidas estão aqui. Ah, eu corri um Sprite Ah, eu sei. Eu também Que ele a desaprima. Ah, não! Ah, não! Esto muy buena la frita! Yo cogí un, una hamburguesa de, de pescado. Vamos a probar. Voy a probar la, la frita. A ver, a ver, a ver, a ver. La frita, 8 de 10. Yo le pongo un 6, un 5. Con la salsa, 5. No uh, la he probado. A prueba para que tú veas. ¿Pasa? Eso es salsa china, dijeron ahí. ¿eh? Eso no fue lo que pedimos, pedimos barbecue. Muy bueno. Está bueno. ¿La salsa está buena? No, las papas no. No, no. Pero la salsa. Si que no está buena, vamos a ir comiendo. Está bueno. Digo, yo le doy un 5 porque las papas están como blanditas. ¿Blanditas? Uh -huh. Bueno, le comamos la hamburguesa. qué? Uh -huh. okay. Yo nunca he comido esto Ni yo tampoco um, doy tres mm. Está bueno Está bueno Está bueno Pero no es una hamburguesa que yo voy a coger todo el tiempo El mío está riquísimo Lo pongo a 9 de diez Con no lo que yo me esperaba dije wow Aquí en el McDonald's no hay mucha variedad ¿eh? como, yo visto, como yo he visto en otros países ¿eh? Esto es de este video Para que sepan los que venden aquí en el McDonald's Pero lo he dicho de una manera de otro mundo ¿no? ¿Cuánto te pones en, en la burguesa? ¿En qué? Es ¿Y tú? Bueno, a ver ya me lo deja a probar debes probar tú y entonces Ah, por aquí he dado ¿Entonces? Dios mío pero así ya yo he comido Yo cogí Sprite Yo cogí una Fanta mm. Espero que no le esté dando mucha hambre y si no vayan a comer vayan, vayan a hacerse algo de comida Y ver, van a ver el video mm. Vamos a probar los chicken nuggets. Mm -hmm. Está bueno. Eso sí me gusta. Porque bueno, afuera está muy tocante. Pero eso es bueno. Pero sí que a mí me gusta. Que haga el que... Como él está durando mucho, yo voy a probar los macarrones. Miguel. Wow. Yo cogí fue uno de frambuesa, dos caramelos salados. ¿Frambuesa? Voy a ver más para que se me vaya el gusto del pescado. Estaba no estaba bueno el la hamburguesa. Estaba buena, pero no es algo que yo voy a coger y que. Todo el tiempo. ¿Y qué? Ay, yo quiero eso. ¿no? Mm. A que te seas rico Mira Mira tu boca mmm yo voy para Valentino. ¿Cuándo va y ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando? cuando consiga lo del ticket Abórense, señores Denle like, suscríbanse Para que vayamos todos todo todo ¿Qué tú dijiste? A ver, a papi ¿Qué tú dijiste? Abó eh, eh, suscríbanse ¿Qué tú dijiste? Abórense Suscríbanse ¿Qué se dice? Esto es lo mismo, ya entienden Ellos no son bebés míos Ellos son mis babies Díganos en los comentarios Nosotros somos sus babies Díganos ¿Por qué le está diciendo que no? Claro que sí Voy a probar el de fresa primero De eh, Miren, el de fresa. Y ahorita lo voy a dar una mordida. Al de chocolate para probarlo. <laughs> está bueno. Pero prefiero el otro. Le pongo su 8. Está bueno. Miren, voy a probar el de chocolate. Está bueno. Conocele, su 8, su 9 suscríbase a ese canal y también a mi tiktok mi tiktok es KM7 te está dando promoción claro bueno ad... suscríbese a mi tiktok y a mí también síganme en mis redes sociales, síganme en tiktok, en mi instagram, en instagram eh, estoy por eh, todos los lados, eh, suscríbanse en Twitter, aquí abajo eh, eh, Suscríbanse para que esta linda familia sea mucho más grande y así su baby, pues yo su baby, así su baby más grande va, porque ustedes quieren que yo haga video con papi, ¿verdad? Pero dile lo que tú tienes puesto y de dónde viene. De la Duarte, compadre. <risa> <risa> de la Duarte, Duarte compared <risa> Suscríbanse, vean mi video, así yo voy y le hago video con papi. Hey. ¡Ah! Ayer, en el cumpleaños de papi. Ayer, que era? Com Sábado 11 de marzo. Hoy es domingo. Ay, señores, comenta, comenta en el comentario, feliz cumpleaños. What? ¡Ay, sí! Hola, el, el tipo de las ideas, diante. Comenta no que abajo, feliz cumpleaños para papi y baby. Aprobado, aprobado. <coughs> un ching, un ching. Buenísimo. Por eso que tú no querías dármelo. ¿Cuál ¿Mm? es mejor? No se olviden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta y nos vemos la próxima semana. ¡Los y